No sé si ya lo sabías, pero cada vez que te distraes a tu cerebro le toma 23 minutos y 15 segundos retomar el enfoque, es decir, su atención. Soy Olga C. Moret, bienvenido a Mujer Cronopio, si eres nuevo por aquí, ve el video hasta el final, si eres multipotencial, sobre todo considera suscribirte, si eres un reincidente, gracias. Gracias. ¿Y qué es el enfoque? Este según la Real Academia Española, es la capacidad de dirigir nuestra atención o nuestro interés a cierto problema o situación con ciertas premisas para tratar de resolverlo. Así que, si eres multipotencial, sobre todo, te va a sonar esto de que tu atención brinca de un lado a otro porque la verdad es que tenemos muchísimos intereses al mismo tiempo. Por eso hoy quiero hablarte de lo que es la atención, de cómo funciona ese proceso fisiológicamente en tu cerebro, cómo funciona eso de que recibimos estímulos y tenemos diferentes tipos de atención y qué es lo que se activa en nuestro cerebro para que nosotros tengamos la potestad o la fuerza de voluntad para dirigir nuestra atención a un asunto y no a otro. Estudios muestran que el tiempo que logramos concentrarnos va cada vez peor. Ahora parece que logramos concentrarnos como Dory la de la película solo por 9 segundos y olvidamos todo. Muchas personas están olvidando los cumpleaños, olvidan mmm, detalles de información sobre sus amigos, también detalles sobre su propia vida, los empleados de oficina revisan 30 veces el correo, eh, revisamos 1500 veces a la semana nuestras redes sociales. El 28% es lo que leemos de las páginas que visitamos y las visitas a las páginas web duran 20 segundos. Después de ver toda esta data y si tienes Netflix, ver a Marie Kondo y... ¿Platuce Joy? ¿No? produce Joy? ¿Lo voto? ¿Le aplate con la ropa? Y toda la cosa. Y leer libros como este de... Digital Minimalism de Cal Newport nos damos cuenta de que ¿por qué estamos buscando el minimalismo? simplemente porque resulta que en esta época llena de información y de estímulos no podemos concentrarnos, no podemos dirigir nuestro enfoque no podemos enfocarnos, no podemos enfocar nuestra atención hacia los asuntos que queremos y siempre nos distraemos con todo lo que está pasando a nuestro alrededor Cal por de hecho, en el otro libro de él que estoy leyendo, que vino antes de este, que se llama Deep Work, nos dice que es difícil ahora dejar esta cosa del shallow work, que es como un trabajo superficial, que es contestar emails, mandar reportes, eh, responder un slack, para realmente hacer trabajo profundo. El trabajo que, por ejemplo, necesitó Jun, el psicólogo, para refutar las teorías de Freud, su maestro. Creo que el tipo se compró una torre y no sé si eso ya se los había contado, pero bueno, resulta que el tipo se compró una torre, se encerró allí y ahí fue que fue capaz de concentrarse, pero en esa época ni siquiera había internet. Así que, ¿cómo hacemos con las constantes cosas que llaman nuestra atención? ¿Cómo hacemos ¡Stop! ¿Cómo paramos al mundo? No podemos encerrarnos en una torre. Yo dudo que algunos de ustedes tengan el dinero suficiente para comprar una torre en el medio de la nada, poder mantenerse, que le lleven la comida por helicóptero o hacer una huerta. Cónchale, ¿Cómo comía Jung? En fin. Una de las cosas de las que me estoy convenciendo es que definitivamente teníamos que conocernos no solo desde el punto de vista psicológico, sino desde el punto de vista fisiológico. ¿Y qué quiere decir eso? Pues eso quiere decir que tenemos que conocer cómo funciona nuestra amiga la mente para poder captar ciertas señales, determinar ciertos comportamientos que queremos cambiar. Es decir, retomar el control del de funcionamiento de nuestra mente. Esto suena muy como Mario Bros, pero no es tanto así. Es solo que este autoconocimiento, esta autoconciencia nos va a dar pistas de qué? De señales. Recuerdan, les voy a dejar por aquí, pero nunca sé por dónde sale el link. Les voy a dejar, creo que es por aquí, pero no lo sé. No lo sé. Les voy a dejar la referencia al resumen que hice del libro El Poder de los Hábitos. Si lo recuerdan, tenemos una señal que dispara un comportamiento y eso termina en una recompensa ¿Cómo podemos reconocer estas señales? ¿Cómo podemos conocernos un poquito más? Pues leyendo y viendo ese tipo de videos como los míos, suscríbanse para saber un poco más de cómo funciona Llegado a este punto quiero explicarles un poco entonces de cómo funciona esto de la atención No me voy a ir a los detalles profundos anatómicos del cerebro pero sí les voy a decir que imaginen que su cuerpo, ¿ok? y el control de su cuerpo, su mente está recibiendo continuos estímulos así como las balas de The Matrix de adentro y de afuera, porque también nuestro cuerpo está recibiendo constantes estímulos de adentro. Nos duele el estómago, tenemos hambre, tenemos calor, tenemos frío, está pasando un avión, viene la ardilla y tengo que mandar este informe, pero me mandaron un mensaje por aquí. Es decir, esa es nuestra vida. Nuestra atención es ese sistema de nuestra mente, un sistema cognitivo que nos permite el avión, la ardilla. Me duele el estómago. Es fijar nuestra atención fijar toda esa percepción a un lugar o a un objeto específico. Comúnmente, cuando fijamos nuestra atención a este objeto o a este estímulo interno, nuestra mente va a disparar una acción mental, por ejemplo, leer, tratar de comprender esas líneas que estoy viendo en este correo nuevo que recibí, o una acción motora. ok. Viene un oso persiguiéndome. Estoy tentada a poner el oso aquí. Ok, entonces, resumiendo, cuerpo regido por la mente, recibimos muchos estímulos. La atención es la que nos permite agarrar ciertas cosas de aquí y de allá y fijar nuestra atención para que se disparen comportamientos mentales, funciones motoras o cualquier cosa que tengamos que hacer en respuesta a ese estímulo. Por supuesto, esto es mucho más complejo de lo que les estoy explicando. Sin embargo, para lo que nos sirve acá es para entender cómo funciona la cosa. Ahora quiero decirles cuáles son los tipos de atención que tenemos. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta con esta especificación de tipos de atención, cuáles son las señales que somos capaces de captar con nuestro cerebro. Eso les va a facilitar a ustedes la identificación de esas señales. La atención focalizada es el estar alerta. La atención sostenida es la capacidad de mantener la atención durante un periodo de tiempo de al menos tres minutos. La atención selectiva es la capacidad que nos permite mantener la atención en una tarea inhibiendo las distracciones del entorno como los ruidos de fondo. La atención alternante es la flexibilidad mental que nos permite cambiar nuestro foco de atención de una tarea a otra de manera fluida. Y la atención dividida es la capacidad de responder a más de una tarea al mismo tiempo, es decir, Atender dos cosas a la vez. Ahora que conocimos cuáles son los tipos de atención que funcionan en nuestra mente al mismo tiempo, quiero decirles cuáles son los sistemas que controlan la atención. Son tres y son como capas que van creciendo en complejidad. El sistema reticular o de arousal es el estado a nivel base de conciencia que optimiza el procesamiento de los estímulos sensoriales que llegan al córtex cerebral. El sistema atencional posterior es el que permite la orientación y localización de estímulos, sobre todo visuales. Y el sistema de atención anterior es el que permite dirigir la atención a la acción. Regula y controla las actividades que posibilitan tareas cognitivas complejas. Ya tenemos una idea de cómo funcionan las cosas aquí arriba. Ahora tenemos que saber cómo funciona la atención digamos en un punto de vista un poquito más psicológico, sin embargo no vamos a entrar en teorías psicológicas muy profundas, solo quiero hacerles ver que existe la atención que yo me doy a mí mismo, la atención que le doy a otro en particular y la atención que le doy a todo lo que me está rodeando, que pueden ser personas, cosas características o condiciones del ambiente, etc. Digamos que podemos ejercer nuestra atención de manera consciente a este nivel psicológico, podemos prestarle atención a nuestros estímulos internos, podemos prestarle atención a otras personas, tratar de proyectar nuestros propios sentimientos, estímulos, reacciones, comportamientos en otra persona para así poderlos analizar como si se tratara de por de indias, o podemos darle atención a todo lo que está pasando, leer las dinámicas, etc. ¿Por qué esto podría ser recomendable? Bueno, primero, recordemos, según nuestro libro de cabecera aquí que es Sapiens, dice que somos animales de sociedad, tenemos que co colaborar en sociedad, entonces leer... Todo lo que está pasando a mi alrededor, leer al otro, saber lo que está pasando a mí mismo, me va a dar obviamente muchas ventajas a nivel social. Pero no solo eso, sino que sabiendo todos estos comportamientos y estos espejos y, y todo lo que está pasando a mi alrededor, yo puedo saber lo que está pasando conmigo mismo. Porque sí, aunque somos únicos y especiales y, y tal, todos somos básicamente iguales porque tenemos el mismo aparato fisiológico, psicológico, así que funcionamos muy, muy, de manera muy fácil. Si llegaste a esta parte del video Dale un like Está ah, bueno, ¿verdad? No te da más Suscríbete, suscríbete Porque tenemos que llegar a más gente Además, si queremos llegar a más gente Tienes que compartir, agarra esto y compártelo En tus redes sociales Ahora piensen esto Imagínense que ustedes están ya entendiendo Lo de la atención, que veo para acá, que veo para allá Que le paro a esto, que no le paro a esto ¿Cómo creen ustedes que esto de Ajá, agarro esto, agarro lo otro y, y todo esto funciona, funciona por la fuerza de voluntad, ¿Sí? llegamos a la fuerza de voluntad, la fuerza de voluntad es una especie de músculo que podemos entrenar, así como el músculo de la atención, lo podemos entrenar como si estuviéramos en un gimnasio y tratar de hacer estos ejercicios de prestarle realmente atención, desengancharla, la atención, volverla a enganchar y tratar de controlar estos movimientos con los estímulos que tenemos constantemente a nuestro alrededor, pero piénsenlo, si reducimos un poco al principio estos estímulos, si tratamos de enfocarnos en cosas que nos apasionan, si tratamos de, digamos, poner el ambiente así como ustedes preparan una cena romántica para su compañera, para su compañero, para su pareja, para su parejo, así, ustedes van a preparar ese ambiente para poder ejercitar la fuerza de voluntad. Y cuando la tenga que usar en la vida real, como que cuando <ríe> le llega el correo 50.000 <ríe> Con el Slack 90.000 <ríe> Y tienen que entregar 50 informes, como yo tengo que hacer ahora en un ratito eh, Ustedes van a poder tratar de llevar su atención como si fuera un músculo A lo que necesitan terminarlo e ir a lo siguiente Ahora que sabemos un poco más Ahora que sabemos un poco más de cómo funcionan las cosas mentalmente, físicamente, que la fuerza de voluntad, que el gimnasio, que hay que ejercerla, hay un componente que nos sigue faltando y es las distracciones. Es decir, cómo es esa estructura de una distracción. Aquí me voy a apoyar en este artículo: To improve your focus, notice how you lose it. Para mejorar tu enfoque o tu foco, pero foco no es lo mismo en español, sin embargo vamos a decir foco Nota cómo lo pierdes, este es un artículo de este libro Emotional Intelligence Focus y es de la Harvard Business Review Press Michael Lipson nos dice que hay cuatro etapas en este proceso de la distracción, la primera es que vamos a escoger un foco, es decir, vamos a, vamos a escoger un problema, una situación, un objeto, una cosa que estemos sintiendo así, un soplo en el corazón, para enfocarnos. Lo segundo que va a pasar es que tarde o temprano nuestra atención va a empezar a divagar en el espacio, ella va a empezar a diambular y tal, no sé qué. De repente, el paso 3 es que nos vamos a dar cuenta de que, uh, Estamos deambulando, nuestra atención ya no está en ese email que tenemos que terminar, sino que nos llegó un mensaje e inmediatamente nos fuimos a responder ese mensaje. Ahora bien, el cuarto paso, que es el que requiere más fuerza de voluntad, es cuando, habiendo despertado, decidimos si volvemos a enfocarnos en, el, en la situación original o seguimos en el nuevo foco. Así que, obviamente... Lo que está planteando esto es el ejercicio de decisión, de ejercer un control sobre tu atención y dirigirla a aquello que quieras tú dirigirla. Para ello, obviamente, va a ayudar algo como esto, que es elegir un minimalismo digital, elegir, digamos, lo que plantea María Condo, Con eh, que es... Que solo tengas en la casa las cosas que necesitas Por ejemplo, la ropa Vamos a tomar el ejemplo de la ropa Cuando uno vacía su closet a lo maricondo ¿Qué es lo que sucede? Nosotros estamos reduciendo el campo de las decisiones que debemos tomar al momento de vestirnos eso nos da enfoque, nos da tiempo, porque estamos reduciendo la cantidad de estímulos estamos reduciendo el campo al cual le tenemos que prestar atención lo mismo pasa con las medias, todo el mundo que si doblas las medias como morir con dos en tres no es que más joy, pa' joy, no es para joy ¿qué pasa con las medias? si tú pones las medias ordenadas como ella dice las franelas ordenadas como ella dice, las camisas ordenadas como ella dice Luna es fanática de Maricondo, fanática, fanática madre. Ella puso todos sus suétercitos de, de invierno así uno tras otro. Volviendo al tema, ¿qué pasa cuando pones todo esto en orden? Que al momento de elegir las medias, vas a ver el color, vas a ver la media, ¡pum! Esta es la que me tengo que poner. Por eso, este tipo de cosas de minimalismo, que es algo que también quiero tratar en este canal, funciona. Como verán este es un tema súper súper extenso así que este video va a tener dos partes esta va a ser la parte 1 pero no quiero dejarlos todavía sin darles algo en lo que puedan trabajar esta semana así que vamos a hacer un ejercicio de autoconocimiento luego vamos a decir cuáles son los factores quizás hasta evidentes que pueden afectar tu grado de enfoque es decir de cómo diriges tu atención y la semana que viene, en la segunda parte de este video, les voy a dar trucos, pistas, técnicas y todo lo que ustedes se puedan imaginar. Incluso leí un artículo que me encantó que es consejos de productividad para la gente que odia los consejos de productividad. Ese les va a encantar. Así que les voy a dar una serie de cosas que pueden agarrar, experimentar y ver cómo les funciona. Por eso siempre aprovecho para decirles yo les doy todo el espectro. Nada de esto es como una fórmula mágica y lo importante es que ustedes lo prueben, lo descarten, lo incorporen, lo modifiquen, es decir, lo adapten a su En otro artículo de este libro en el que estoy basando todos estos videos que es de, ya se los voy a mostrar, es de Candy Wings y se llama Break the cycle of stress, rompe el ciclo del estrés y la distracción usando tu inteligencia emocional. Inteligencia emocional, señores, se basa en el autoconocimiento. Por eso, agarren lápiz y papel y vamos a hacernos unas preguntas. La primera pregunta que tenemos que responder es, ¿por qué te sientes estresado o ansioso? Antes de que puedas lidiar con el estrés, necesitas saber qué lo está causando. Tan simple como suena, puede ser beneficioso para Puede ser beneficioso hacer una lista de cuáles son las fuentes de tu estrés. Para estos estresores o para estos elementos que producen estrés, necesitas ver cómo puedes lidiar con cada uno de ellos. Entonces tenlos ahí, míralos a los ojos y dile ya, ya no más y ve cómo lidies con eso. La segunda pregunta que tenemos que responder es, ¿cómo pierdes tu foco? De acuerdo a Michael Lipson, el que estábamos hablando antes, que nos estaba hablando de la estructura de la distracción, nosotros podemos enfocar nuestra distracción si nos damos cuenta de cómo la perdemos. Prestando atención a los patrones que nos llevan a una falta de enfoque, puedes empezar a desarrollar tu habilidad de ignorar las distracciones y quedarte con tu objeto o tu asunto en el que estabas enfocado. La tercera, ¿cómo te sientes cuando no te puedes enfocar? Te produce ansiedad cuando no puedes recordar la información que necesitas, quizás durante una entrevista de trabajo, durante una presentación importante o en una reunión con un cliente importante. Te sientes tenso cuando empiezas a buscar en tu cerebro tratando de buscar las palabras justas para decir algo. Estas son pistas de que estás más estresado de lo que piensas y que tu inhabilidad para concentrarte puede causarte aún más estrés. Así que tenemos que bajarle dos, dejar de darnos golpes de pecho, y latigazos y ver por qué nos estamos estresando, verlo de una manera objetiva y tratar de ver, ok, realmente, tú, ¿por qué me estás estresando? ¿Y qué puedo hacer yo en la vida para que tú me dejes de estresar? Cuarto y último, cuando pierdes tu habilidad de enfocarte? Si te encuentras preocupado por una cosa cuando vas manejando como a 120 kilómetros por hora en una autopista, tienes problemas porque tienes un carro que está full de niños, te estás poniendo en peligro y estás poniendo en peligro a los otros. Esto puede ser una wake up call, como dicen, es una llamada a que te despiertes y a que traigas tu atención de vuelta a lo que estás haciendo y que tomes las decisiones de pensar acerca de eso que te está preocupando tanto después. Esto tiene que ver mucho también y me recuerda mucho lo que es el concepto de mindfulness. Mindfulness es estar presente. Si yo estoy conduciendo, manejando un coche, un automóvil, un carro, por una autopista, debo concentrarme en eso. Si estoy pasando tiempo con mi familia, con mi pareja, con mis amigos, tengo también que concentrarme en eso. No me tengo que concentrar en el celular, yo peco de eso. No me tengo que concentrar en la conversación de al lado, aunque sea muy divertida. No me tengo que concentrar en la ardilla que está pasando, pero está linda. Es decir, tengo que tratar de bloquear mi atención y dirigirla a lo que es realmente importante Les prometí también que les iba a dar los factores obvios para mí que afectan los niveles de atención El primero me parece muy importante porque creo que peco mucho con el pesimismo, y es que tenemos que cambiar a nuestro narrador interno, se lo estaba diciendo en otros videos tenemos que cambiarlo para que hable en positivo, para que toda esa negatividad que nos detiene, que nos desenfoca porque estamos más preocupados de cómo no vamos a poder hacer lo que estamos obligados o, o a lo que nos comprometimos a hacer, y les voy a poner un ejemplo, yo tengo que entregar un informe ahorita y no lo he hecho, y he procrastinado toda la semana porque no lo quiero hacer porque no está claro, y porque vean el video porque si porque yo no quiero hacer nada de eso pero en fin, volviendo al tema el pesimismo, cambia su narrador interno, cambia el switch positivo, lo otro alcohol, drogas falta de sueño mala comida y excesiva carga mental, es decir el que mucho abarca, poco aprieta es decir, si ustedes están haciendo un trabajo de cinco personas a la vez, probablemente su atención sufra. Sufra mucho. Recuerda que la semana que viene viene la segunda parte de este video. Si llegaron hasta aquí son unos valientes, así que ¿por qué no? Suscríbanse, denle un like y comparten en sus redes sociales, porque yo les aseguro, yo les aseguro que hay alguien en sus redes sociales a la que esto les pueda servir. Yo soy Olga C. Moret, soy... Mujer Cronopio, y los espero la siguiente semana para hablar más de El Enfoque.